Tienes que ir a registro, ¿no? Y luego te arreglo, te voy a ver, a hacer unos papeles y a ver qué si tal. Sí, se queda algunas vez aquí ya. De hecho. Y me voy. ¿Me voy? <risa> Perdón.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 Ya de frente, ya todo como va, aquí no puedo, A ver. Oh. aquí me choco con todas las esquinas. ¡No puedo! ¡Jolín, qué frustración, eh! Paso, he dejado todo marcado. Y aquí, entro, no me dan las manos. Ya estoy dentro. ¡Jolín, sí! Entrar por el despacho ha sido como una muestra de maratón, o sea, como si estuviera haciendo un ejercicio eh,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 Esto no te va a dejar subir. ¡Oh! ¡Uy, uh, uh, cuidado! No, se tendrás con el bonito. Es sí, que encima tiene la dificultad del radiador. la Venga, ya te ayudo yo. Sí, empújame. Oh. Oh. ¡Imposible! Aquí ya...